¿Quién sabe, Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí. Todo el tiempo estamos renovando, en cada 24 de marzo, las mismas consignas, verdad, justicia, memoria, y además también lo hacemos no solamente porque pensemos en lo que significó la última dictadura, que eh, se cumplen 40 años hasta el próximo 24, sino porque además están presentes la verdad, la justicia y la memoria, ...que aún faltan nietos que encuentren su identidad... ...entonces todo el tiempo se hace presente esa lucha. En mi caso, como el, muchos de los últimos casos de, de encuentro de su identidad... han nacido de motus propios, es decir, ha, se ha generado a partir de dudas... ...que se generaron este, en mi interior, es decir, y ahí acudí a las abuelas. ¿no? Que, eh, yo recuperé mi identidad en el año 2004 y en ese momento éramos eh, algunos poquitos eh, nietos encontrados por las abuelas que habíamos ido nosotros por voluntad propia a la sede de abuelas preguntaron por, por nuestra identidad, claro porque antes eh, la mayoría de los casos eran las abuelas yendo a buscar, pero siempre Estela y, y el resto de las abuelas, todas las abuelas decían desde muy temprano, quizás en los 80, ellas estimaban que iba a llegar el momento donde los nietos íbamos a buscar a las abuelas ¿no? y, a, y así sucedió en mi caso y después hubo muchos casos más también hasta el día de hoy, este, que tenemos 117 nietos encontrados, 119 perdón, este, que, que bueno se han acercado también por, por voluntad propia, una presentación espontánea de, de nacida este, de las dudas que, que, tiene, que tenemos cuando hay cosas que no cierran en la historia familiar. ¿no? En principio creo que el conjunto de la sociedad, es víctima de lo que ha sucedido en la dictadura militar. No solamente por los que tenemos familiares desaparecidos, los que estamos afectados directamente, porque también eh, la dictadura fue un modelo económico perjudicial para el conjunto de los argentinos. En el año 60, cuando comienza el gobierno de lamentable Jorge, el dictador Jorge Rafael Videla la deuda externa argentina era de mil millones de dólares. Cuando terminó la dictadura en el año 83, esa deuda accedía a casi mil millones de dólares. Después se fue aumentando, fue creciendo, pero la génesis del de último ciclo de endeudamiento argentino comienza en el año 76. La mención o las conversaciones al respecto de los derechos humanos y sobre todo con lo que tiene que ver con la historia de nuestro país y también con los derechos humanos del presente, lo que permiten es construir una mejor calidad democrática porque los derechos humanos son irrenunciables. Es decir, eh, el nunca más que se gestó en los primeros años de lucha contra la dictadura fue esbozado por los organismos de derechos humanos. Es una realidad de hoy. Ese nunca más implica nunca más al autoritarismo, nunca más a las dictaduras, nunca más a los golpes de Estado.